¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Esta semana seguimos con la parte de rutina facial y haremos la rutina de día Así que quédate que comenzamos Para comenzar, te repito, mi piel actualmente es normal y es un poco sensible Si quieres saber cómo es tu tipo de piel, simplemente lava tu rostro con el limpiador habitual Déjalo secar con toquecitos y déjalo sin nada eh, por 15 minutos A los 15 minutos vas a observar cómo está tu piel Si hay brillos en la zona T pues, y resequedad en las mejillas, pues tu rostro es mixto Si tienes tirantes en todo el rostro, tu rostro es seco Y si tienes brillos generalizados en todo el rostro, tu rostro será oleoso es muy fácil de saber así el mío ni frío ni calor ni brillos por un lado ni resequedad así que es piel normal no es la más común pero eh, puede darse en algunos casos pues para comenzar aquí empezaríamos con una limpieza básica y muy sencilla tienes varias opciones si eres de piel seca, incluso de piel mixta puedes no lavar tu rostro, sino simplemente colocarte un poco de agua y secar tu rostro a toque esto para no perder los aceites naturales que tu piel produce durante la noche pero esto es muy personal de cada quien si te lo quieres lavar, si no te lo quieres lavar una duda muy común es si me aplico retinol o los activos de la noche, ¿qué pasa al día siguiente? A los 30 minutos eh, de tu haberte colocado tu, tu rutina se absorbe Y pasan 8 horas como mínimo de, de tu rutina Entonces mmm, ya en la mañana eso no está Tienen que tener esa conciencia Simplemente con pasarte un poco de agua puedes continuar con tu rutina siguiente De hecho es una técnica que están utilizando algunos dermatólogos Para pieles muy secas o pieles muy deshidratadas Evitar el uso de sustancias que sean más abrasivas con la piel Como puede ser un limpiador, de hecho tienes otra opción, podrías utilizar un agua micelar, solo un poquito de agua micelar, te enjuagas con agua, recuerda que siempre hay que enjuagar y luego continuarías con tu rutina. En mi caso, yo particularmente, si viste la rutina de la semana pasada, utilizo el limpiador de Transparent Lab, a ver, este, el Rose Calming de pH 5.5 No tiene tensoactivos, es un pH similar al de tu piel Y tiene rosa, agua de rosas, tiene aloe vera, tiene centella asiática Tiene eh, avena y tiene lantoína Entonces es bastante hidratante, limpia súper bien sin hacer espuma Y simplemente es bastante hidratante y limpia perfecto Me limpio el rostro con esto Como ya lo tenía lavado antes del vídeo para no hacer el desastre seco a toquecitos como una toalla particular que tengo para mi rostro Y mi siguiente paso... Es el mismo tónico que les dejé la semana pasada de Kiehl's, el Ultra Facial Toner. Tiene una versión del botecito azul para las pieles que son grasas. Este es para piel normal y es bastante hidratante. Como les dije, este paso es opcional. Yo lo hago porque quiero aportar más hidratación a mi piel. Y lo puedes hacer con la motita de algodón o en la mañana yo no utilizo motitas de algodón para no dañar más el ambiente. Y lo hago directamente desde mi palma de la mano. Esta es la cantidad. Que utilizo, la esparzas en tus manos y a toquecitos te lo vas aplicando. Te lo vas aplicando en cuello, en escote, donde lo tengas tu piel para hacer el tratamiento. Esto simplemente es un paso opcional, recuerda que si no tu piel regresa a su pH habitual luego de esperar un tiempecillo Pero si no quieres esperarlo, si quieres aportarle más hidratación como es mi caso, utiliza un tónico De los tónicos que yo he probado, este es uno de los mejores, así que es uno de los que recomiendo bastante Siguiente paso, ya no nos complicamos más y vamos directamente con los activos. Mi vitamina C, en este caso estoy utilizando la de Aven, que eh, está súper bien. Es el equivalente al 15% de vitamina C eh, pura. Tiene otros derivados que lo hacen mucho más estable. Está genial. Aparte, el hecho de hacer un pump que no hay manipulación es muchísimo mejor para evitar la contaminación microbiana. Entonces, esta está genial. Utilizo... Dos, porque utilizo para cuello y escote, rojo, para cuello y escote, entonces, de lo que me da aquí. Me lo aplico en todo el rostro, y también lo mezclar en mis manos, y lo voy a De manera tal que tengo todo esto protegido. ¿Vale? La vitamina C va a aportarte mucho colágeno, va a ayudarte como un antioxidante Y junto con tu protector solar va a ser un escudo para evitar los radicales libres Pero muchas veces esta vitamina C se termina oxidando Entonces ahora es cuando entra mi mejor amigo el pignogenol Pignogenol es el siguiente paso, son solo dos gotas Dos gotitas, si tienes rosácea no lo puedes utilizar porque va a aumentar la vascularización en tu rostro Y no va a ser favorecedor Entonces en este caso no lo puedes utilizar Pero si no tienes rosacea, dos gotitas y lo que haces es potenciar el efecto antioxidante de tu vitamina C Porque vuelve a activar esa vitamina C que estaba como ya metabolizada Es un aceitito, si se fijan, esta es la forma Si sí es bastante... Olioso, dos gotitas, eso es lo que necesitas. Mira, es muy poquito, es suficiente. Te lo esparces en las manos y a toquecitos te lo vas aplicando en todo el rastro, el cuello y escote. Créeme, es más que suficiente porque esto lo que va a hacer es darle un boost de repotenciar tu vitamina C. Más nada, o sea, esto no es para más nada. Siguiente paso totalmente opcional, entonces utilizo el Caox ox de Isdín, que con la vitamina K, lo que ayuda es a mejorar la circulación del área de la ojera, este chilín, el puff que te trae, es más que suficiente, así que lo aplico por todo el área del contorno de ojo y así cuando me vaya a maquillar, si es el día que me maquillo, pues estupendo porque no se me reseca lo que es la parte de esta, de la ojera y se me ve súper bien el maquillaje y me dura mucho más Recuerden que si no hidratan bien la piel Entonces el maquillaje se va a absorber todo Y no se va a ver bien y van a parecer como parches dentro del maquillaje Entonces siempre hay que hidratar muy bien la piel antes de maquillar Y por último paso, tengo un 2 en 1. Y me dirán, ay, lo que pasa con el hidratante? Aquí está, y este es hidratante y protector solar Esto es algo que me envió la gente de Medicaid Que llevo una semana utilizándolo y lo Amo con locura Ciertamente si tienes el rostro muy Olioso va a ser un poquito brillante Porque es bastante densa Pero es que está genial Tiene protección urbana, tiene protección UVA, UVB, al, al mismo tiempo Tiene protección para la, eh, Lo que es la luz azul Entonces está súper bien Y es hidratante, entonces son dos pasos en uno Yo le agrego dos puffs Y simplemente esto Lo esparzo En todo mi rostro yo trato de llevarme el protector también a las cejas porque tengo el micro, la microblading, micro microblading, micro solo tengo las cejas hechas, entonces para que me doblen un poquito más, les pongo un protector solar. Y eso es todo, eso es toda la rutina diaria, espero que se seque un poco más, eh, me voy, me cepillo los dientes, lo que sea, y... Me aplico ya luego Todo lo que es el primer, maquillaje, etc Aquí, si se fijan, no he utilizado Barrita de labios Porque eso lo utilizo ya cuando me voy a maquillar en el Y hoy me voy a maquillar Entonces lo utilizo ya al final Cuando ya termine todo Me pongo mi, mi barrita de labios Y luego me pongo el, el labial Que quiera ponerme o me pongo un gloss O lo que sea Por eso es que ahora mismo no me lo ven Pero en la noche siempre me lo pongo el tarrito de Nuxe y esto sería todo, no es, tiene mucha ciencia, es bastante simple, con el tiempo, con el uso, lo vas haciendo cada vez más rápido ahorita porque les estoy explicando y les estoy echando el cuento de en mi vida, pero esto son 5 minutos, 5 minutos que ir adelante, que te tienes que maquillar y salir de la casa, que tampoco tenemos 50 horas aquí así que es muy muy sencillo de verdad simplificando todos los pasos y aplicándote las cosas necesarias como una vitamina C el pinajeron para que bueno, si lo quieres aplicar y el protector solar eso sí es súper importante, tu vitamina C con tu protector solar para que haya ese poder antioxidante y eh, prevengas los radicales libres, es más que suficiente así que para una piel bonita simplemente tienes que tener constancia y nada, nos vemos en la próxima eh, oportunidad Si tienen alguna duda Me lo pueden dejar en los comentarios Y síganme en todas mis redes Para más información que ahí lo dejo más detallado ¡Chao!